Hace pocos días la Cámara de Diputados designó la Comisión de Bienestar Animal, una comisión especial con fines legislativos para el estudio de todos los proyectos que tienen que ver con el bienestar animal. Esta comisión va a empezar a trabajar eh, dentro de pocos días para eh, empezar a, a legislar, a estudiar y a legislar en cuanto a lo que tiene que ver con el bienestar animal. Es una comisión que habíamos propuesto en marzo de este año 2012 que está terminando. Uno de los proyectos que vamos a hacer más hincapié es uno que presentamos en diciembre de 2011, o sea, hace un año, para que se prohíban los circos con animales en nuestro país, para que se penalice el maltrato animal, para que haya una readecuación de los zoológicos. Estamos sumamente convencidos y cada vez que ocurren hechos que toman notoriedad pública, nos convencemos más que realmente es necesario cuanto antes legislar para penalizar el maltrato animal. Está además vinculado el maltrato animal con la violencia doméstica, con la violencia hacia otras personas. Por lo tanto, es muy importante que el Parlamento legisle cuanto antes para que, cuanto antes para que haya una, una legislación acorde a cómo debe ser eh, esto en una sociedad que se preside tal, es decir, una sociedad que cuide a sus seres vivos, que críe con amor, como tiene que ser a sus eh, animales, y que no los haga padecer lo que muy a menudo vemos que se padece. Vamos a insistir en eso, vamos a insistir también en otros proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con lo que viven muchas familias, que son obligadas a mudarse o a no poder llevar una mascota en un edificio porque los reglamentos de copropiedad no lo permiten, o a pagar multas abusivas. Eso no puede ocurrir tampoco porque se está obligando a esa gente a violar la ley que ya existe. Por lo tanto, también tenemos que legislar en esa materia. Próximamente estaremos conversando de cómo continúan estos proyectos a estudio del Parlamento.